espectacular, muy corto así, hubiéramos yo por horas bailando y cantando, buenísimo, era lo que se esperaba. De aquí en Natal nos vienen muchos artistas de alto renombre, entonces tenían que venir estos que son espectaculares. O sea, y más encima, más, más encima gratis, lo mejor. Han venido a tapar pero cuando chupar hasta acá era como un sueño hecho realidad totalmente. Como muy buena la presentación, muy Ojalá que venga más, así. muy fácil, muy bonita. Estamos muy felices porque logramos llegar con una banda nacional y generar acceso a los bienes culturales como el alineamiento de nuestro presidente Sebastián Piñera acá en la región y un pilar fundamental de nuestro ministerio de la cultura, la arte del patrimonio.